Pues nada, ahora hablo yo, hablaré yo de nuevos tratamientos con una pincelada de antiguos tratamientos y a ver si se ve la presentación. Uh, ¿Se ve? ¿Sí? Sí, vale, pues nada. Básicamente, eh, bueno, pues gracias de nuevo por habernos invitado a esta, a esta jornada. Yo voy a hablar de ensayos clínicos, eh, es decir, de tratamientos futuros en principio. Eh, en, en neuropatías autoinmunes en general. Esto pues es un tema que da para mucho, pero intentaré eh, que no sea demasiado aburrido. Eh, sí que tengo que decir que aquí he de decir mis conflictos de interés y, y yo voy a hablar de ensayos clínicos, lo cual quiere decir hablar de fármacos y de compañías farmacéuticas. Y he de decir que evidentemente nosotros asesoramos y participamos en ensayos clínicos, y, eh, como no puede ser de otra forma, pero lo tengo que decir para que sepáis también, matizar aquellas cosas que diga en función de estos conflictos de interés. Primero de todo, ¿qué es un ensayo clínico? Pues un ensayo clínico es una evaluación experimental de un producto y... y eh, o una sustancia o una intervención, no tiene por qué ser un medicamento solo, pero generalmente hablamos de ellos cuando son medicamentos, eh, que en su aplicación a seres humanos pretende valorar la eficacia y seguridad de esta intervención, de esta evaluación experimental. Um, lo típico es eh, evaluar medicamentos, pero como digo, hay ensayos clínicos de técnicas diagnósticas, de productos de otro tipo, de rehabilitación y se valora su eficacia y seguridad en una eh, enfermedad en concreto. Los ensayos clínicos eh, son uno más de las distintas herramientas que tenemos para intentar avanzar en las enfermedades. Aquí tenéis lo que se llama la pirámide de la evidencia, que es eh, que desde los estudios en animales hasta las guías de práctica clínica, esto es las cosas que nosotros utilizamos para tomar decisiones eh, respecto a qué hacer ante una enfermedad. Eh, las guías de práctica clínica es aquello que va a misa, vamos a decir, es decir, si una guía de práctica clínica dice que tienes que hacer A, tienes que hacer A en esa enfermedad, eh, pero hay todo tipo de eh, evidencias menores que también eh, permiten hacerse una idea de qué se puede hacer o de qué cosas son efectivas. Los ensayos clínicos en realidad son eh, la intervención, eh, digamos, única eh, de mayor valor para decidir si una cosa es útil o no es útil en, en una enfermedad. Eh, si alguien quiere demostrar que algo es efectivo en una enfermedad necesariamente tiene que pasar por un ensayo clínico en algún momento, eh, no vale a mí me parece que esto puede ser efectivo que como veis las opiniones de expertos están aquí abajo ¿no? eh, tampoco vale yo tengo un caso que ha ido bien bueno pues el estudio de un caso está aquí abajo poca evidencia eh, si quieres que, tener mucha evidencia de que algo funciona tienes que hacer un ensayo clínico hay ensayos clínicos de muchos tipos, pero digamos que se dividen en fases, dependiendo en qué momento del estudio estemos. La fase 1 es sobre todo para evaluar la seguridad de un fármaco. Se suele hacer en voluntarios sanos, pero no solo, se puede hacer también en pacientes. En la fase 2 también se evalúa la seguridad. La seguridad es lo primero que se evalúa en un fármaco, lógicamente. Eh, pero en la fase 2 se empieza a evaluar un poco la eficacia. Vale, Este fármaco es seguro, pero tiene algo de efectividad, sí o no, porque el siguiente paso que es la fase 3, son estudios muy grandes, ensayos clínicos muy grandes y muy costosos, y entonces antes de pasar a una fase 3, pues has de tener un poco claro que este fármaco va a servir para algo. Y, y luego están los de fase 4, que es una vez ya el fármaco se ha comercializado, uh, se eh, evalúa en la vida real si este fármaco pues, tiene eh, efectos secundarios que sean más raros y que, no, y que hayan pasado desapercibidos en las fases previas o bien si hay beneficios adicionales que pasaron también desapercibidos en estas fases previas. Una cosa que hay que tener clara es que desde que una persona en un laboratorio y con los animales encuentra una molécula hasta que una, un tratamiento llega a ser aprobado, eh, esto es un camino lento y doloroso, eh, aquí veis pues de tres a seis años hasta llegar a la preclínica, de 6 a siete para acabar los ensayos clínicos y hasta dos años para que las autoridades lo aprueben, es decir, lo que habitualmente se dice es que se necesitan unos 10 años para que una molécula llegue a ser un tratamiento válido y muchas eh, se quedan en el camino la mayor parte se quedan entre la parte ratones, la parte preclínica y los voluntarios sanos en esto que se llama el, va el valle de la muerte de la financiación, ¿no? que no hay financiación para seguir más allá, por interesante que sea la molécula y luego pues a medida que avanzamos en la colina esta de los tratamientos aprobados eh, pues cada vez son más costosos los, los ensayos y esto es necesario tenerlo en cuenta porque no es fácil hacer ensayos químicos y, eh, y de alguna manera pues eh, hay que promocionarlo y, y, y, y saberlo también eh, ¿Cómo funciona el ensayo clínico al uso? Los ensayos clínicos he dicho que hay muchos tipos, pero el, los que estamos habituados en medicina o los que nos parecen mejores en medicina son los que se llaman ensayos, ensayos clínicos aleatorizados. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tú tienes un grupo de pacientes generalmente eh, que son cada uno de su padre y de su madre eh, y podrías tener dos opciones, o bien escoger qué pacientes van al brazo tratamiento y qué, brazo, eh, y qué grupo de pacientes van al brazo control, pero ahí estaríamos generando un sesgo, porque a lo mejor yo tengo eh, tendencia a preferir que se traten un determinado grupo de pacientes que van a ir bien eh, y en entonces de forma sistemática van a ir bien esos pacientes, pero no por la intervención que yo hago, no porque el tratamiento que les estoy dando, sino porque yo he elegido bien a esos pacientes. Entonces, por eso se hace una aleatorización, que es tirar un dado eh, y un paciente cae en control y otro paciente entra en tratamiento y no lo elige el investigador, lo elige el azar. Y así eh, eh, los grupos estarán equilibrados y podrás ver verdaderamente qué valor tiene el tratamiento que estás investigando respecto al control. Eso es lo que se llama un ensayo clínico aleatorizado y controlado. ¿vale? Y esto es eh, fundamental a la hora de entender cómo se tiene que hacer la investigación eh, en fármacos. Eh, si no se hace así, no te puedes creer los resultados beneficiosos de una determinada intervención además eh, de estar controlados los ensayos pueden ser ciegos o no ciegos eh, ¿qué quiere decir eh, un ensayo abierto? pues quiere decir que nadie eh, está ciego que todo el mundo sabe que está recibiendo el paciente incluido el propio paciente se puede eh, cegar solo al paciente es decir que el investigador sepa qué está haciendo el paciente pero el paciente no lo sepa y eso es importante porque a lo mejor el paciente eh, puede tener una cierta tendencia a, a, a reportar que está mejor si sabe que está tomando un, un fármaco novedoso, por ejemplo. Lo lógico es que los cegamientos sean o dobles o triples, es decir, que ni el investigador ni el paciente sepan qué es, se está haciendo o que ni el investigador ni el paciente ni el evaluador eh, sepan eh, qué tratamiento está haciendo el paciente. De esa manera, los resultados serán totalmente, digamos, eh, no sesgados y podremos... Eh, mm, creernos más la interpretación que se dé de ese ensayo clínico. Eh, ¿Por qué son necesarios estos ensayos? Eh, nosotros necesitamos ensayos que sean así, eh, controlados, contra placebo, contra un tratamiento estándar, que sean aleatorizados y que sean doble ciego, porque estos son los ensayos que van a hacer que las agencias reguladoras, la FDA en América, la Agencia Europea del Medicamento en Europa, y la AIMS, la Agencia Española del Medicamento en España, lleven a la aprobación de un fármaco. Si no se hacen estos ensayos, los fármacos no se aprueban. Y si no se aprueban, a priori no se pueden usar, salvo que sea en uso compasivo. El uso compasivo es algo que nosotros usamos mucho en las enfermedades raras, pero que no es lo ideal. Lo ideal es tener un ensayo aprobado y formalmente eh, reconocido por las autoridades para que lo paguen. Eh, ¿Y por qué es importante también hacer estos ensayos ciegos y, y aleatorizados? Este es un ensayo de la CIDP, se llama FORCE FORCEIDP, eh, de hace unos años, fue un ensayo negativo, eh, comparaba fingolimod contra placebo y como veis las dos curvas, la azul y del fingolimod y la roja del placebo pues son iguales, van en paralelo, que quiere decir que los pacientes se empeoraban más o menos lo mismo en un brazo y en el otro. Pero si os fijáis, uh, hay un 50% de pacientes en este ensayo que a pesar de llevar placebo no empeoraron, eh, supuestamente CIDPs activas, CIDPs que necesitaban tratamiento con inmunoglobulinas. El VA lo ha esbozado antes, eh, que hay pacientes que están mal diagnosticados o pacientes que no están activos, aunque crean que están activos. ¿Y por qué se hace el, el ciego y la aleatorización? Porque así el paciente no sabe si está tomando placebo o fingolimod y el investigador, el médico en este caso, no sabe si el paciente está tomando fingolimod o placebo. De esa manera... Suceden estas cosas que resulta que el 50% de pacientes que supuestamente necesitan una medicación en realidad no la necesitan y si no lo hubiéramos hecho así, ciego, esto habría pasado desapercibido porque los pacientes en placebo habrían dicho no, yo estoy peor y los investigadores habrían dicho ese paciente está peor eh, cuando en realidad no era así. Um, de forma un poco despectiva, vamos a decir, a veces eh, se dice que, que participar en ensayos clínicos es hacer de conejillo de indias. Ahí tenéis a un conejillo de indias. Eh, eh, es verdad, es hacer de conejillo de indias, es formar parte de un experimento, de un experimento con humanos, eh, eh, pero uh, no deberíamos ver esto de ser un conejillo de indias como algo despectivo, en mi opinión, y luego veréis, veréis por qué. Eh, haciendo un poco, y entrando en materia de lo nuestro, ¿cómo se tratan ahora las neuropatías inflamatorias? Pues mirad, las, los tratamientos fundamentales son inmunoglobulinas, que sirven para el Guillén barré para la CIDP y para la neuropatía motora multifocal, los corticoides, que básicamente sirven para la CIDP, y la plasmaféresis, que sirven para el Guillain-Barré y la CIDP. Estos son los tratamientos aprobados, inmunoglobulinas, corticoides y plasmaféresis. Y luego usamos otros que no están aprobados en uso compasivo en algunas CIDPs, o eh, la ciclofosfamida en algunas TIDPs y en la neuropatía motora multifocal. Eh, para que os hagáis una idea los corticoides la primera vez que se probaron en una neuropatía inflamatoria fue en el año 58 y estos eran los ordenadores que IBM vendía en el año 1958 y las inmunoglobulinas la primera vez que se probaron fue en el año 82 y, y el va pascual seguro que no sabe ni quién es naranjito entonces eh, es para que os deis una idea de que los tratamientos estándar que ahora mismo están aprobados en las neuropatías inflamatorias son en realidad tratamientos muy muy antiguos eh, en comparación y las comparaciones son siempre odiosas eh, porque la esclerosis múltiple es una enfermedad pues uh, digamos mucho más frecuente y seguramente hay mucho más dinero metido pero para que os hagáis una idea estos son todos los tratamientos que durante el, eh, el primer tratamiento investigado en la eh, esclerosis múltiple formalmente fue en el año 93 desde el año 93 al 2022 pues hay aproximadamente 17 tratamientos nuevos eh, algo que es claramente eh, mejor que tener tratamientos del año 58 y del año 82. Eh, las cosas son así, las enfermedades raras van como van, pero es un poco por ilustrar que, se, que, que necesitamos nuevas cosas, que hay nuevas cosas eh, que se pueden hacer y eh, que estamos faltos de ellas, particularmente en una etapa, como ha dicho Jean-Philippe y, y la propia Alex, eh, en la cual las inmunoglobulinas van escasas. Es decir, si queremos nuevos tratamientos, tenemos que sí o sí pasar por ser conejillos de indias. Eh, eh, los ensayos clínicos son farragosos para los pacientes y para los investigadores, pero si queremos nuevos tratamientos no hay otra alternativa a los ensayos clínicos. Hay que echar, eh, eh, eh, digamos, a veces un poco de valor, no digo que no, eh, pero, pero, pero es la única forma de tener nuevos tratamientos, como ha pasado pues, en la esclerosis múltiple. Ah, y para que esto me, me viene muy bien que él haya hecho la introducción eh, vamos a ir un poco por partes viendo qué cosas están haciendo, se están haciendo eh, de ensayos clínicos en las en neuropatías inflamatorias y esto es un poco los mecanismos de enfermedad que vaya ya, ya ha esbozado previamente eh, el, repitiendo un poco lo que ella ha dicho pues eh, ante una activación anómala de las células inflamatorias pues se producen una serie de moléculas algunas son anticuerpos eh, que acaban con la eh, destrucción del nervio periférico, eh, la desmilinización o la, el daño del axón, de la neurona. Eh, si hacemos zoom sobre esta parte de aquí, pues es, es esta... Es este otro, otro gráfico en el cual vemos un poco más al detalle los mecanismos moleculares. Y aquí salen algunas cosas, como son los anticuerpos, que son estas cosas verdes eh, que veis eh, por aquí. Eh, eh, también sale el complemento, eh, complemento luego hablaremos de lo que es, pero es la forma que tienen los anticuerpos de destruir cosas. El anticuerpo señaliza y el complemento destruye. Eh, también eh, son las células inflamatorias, el anticuerpo señaliza... Y la célula inflamatoria destruye, eh, pero el anticuerpo la mayor parte de las veces no es el responsable directo del daño, salvo algunas enfermedades que luego veremos con matices. Pero la idea es esta, que hay una serie de mecanismos tanto a nivel celular como a nivel molecular que pueden ser eh, tratados. Podemos bloquear las células inflamatorias, podemos matar las células que producen anticuerpos, podemos eh, bajar los propios autoanticuerpos auto o podremos inhibir el complemento que es este eh, digamos causante del daño final y ya entrando en qué ensayos concretos hay en marcha en las neuropatías autoinmunes pues básicamente hay ensayos de lo que he dicho antes, no hay ensayos de eliminación de las células B que son las que producen los anticuerpos, hay ensayos para eliminar anticuerpos, hay inhibir el complemento que es el, el destructor final eh, de los anticuerpos y hay lo que se llaman terapias antígeno específicas que, que es o, al menos, se han intentado terapias antígeno específicas, que es intentar eh, engañar al anticuerpo. ¿vale? Pero, como veis, eh, todo va un poco por la misma vía, eh, básicamente porque es, eh, en las en neuropatías inflamatorias, como él ha dicho, los anticuerpos y, eh, y los, eh, las células que los producen pues son, son importantes. Lo primero es la eliminación de las células B, eh, básicamente el rituximab. El rituximab, alguien ha preguntado antes si el rituximab es efectivo en todas las CIDP o no. Eh, el rituximab es un fármaco que ahora mismo es genérico, es biosimilar y se está ensayando solo en estos momentos en la CIDP. Eh, ¿Qué hace el rituximab? Pues cargarse estas células de aquí, que son las que producen anticuerpos. Eh, perdón. Eh, sabemos que hay un subgrupo de neuropatías que son las nodopatías autoinmunes que antes ha mencionado Elba, que van muy bien con rituximab, ¿vale? que no responden bien a las inmunoglobinas, pero que van muy bien o bastante bien con rituximab. Eh, eh, van mejor cuanto antes se pilla la enfermedad, eh, pero, pero bueno, en general responden mejor que, que a otras cosas. Eh, aparte de estas neuropatías eh, eh, eh, que son estas que hemos dicho que los anticuerpos van contra, contra la contactina, el casp, la neurofascina, etcétera. Aparte de en esas, que hay un único ensayo que se llama Recipe, eh, que, es, que es solo en nodopatías autoinmunes, hay otros dos ensayos eh, en los que se está evaluando la CIDP en general. No la CIDP con anticuerpos, sino la CIDP tenga lo que tenga. Y este uno está en Italia, que se llama CIDPRIT, eh, eh, que es de Rituximab Italia, el juego de palabras, y eh, uno que se llama r 4 CDP que está eh, en Estados Unidos solo, eh, con la colaboración nuestra, porque nosotros hacemos los biomarcadores de, de, este, de este ensayo. Ninguno de ellos tiene resultados todavía, así que nos no puede decir si el retuximab es o no es efectivo eh, en el resto de neuropatías eh, de CIDP, eh, pero eh, bueno esperemos verlo eh, lo antes posible. Eh, otra estrategia terapéutica es la eliminación de anticuerpos eh, y para eso hay dos tipos de tratamientos que ahora detallaremos que son los inhibidores del receptor eh, neonatal FC que ahora veréis lo que es y la endopeptidasa, que también veréis lo que es. En este caso lo que estamos haciendo en vez de matar a esta célula es, en vez de matar esa célula, es intentar bajar los anticuerpos directamente. Eh, eliminar esos anticuerpos y eh, en esto hay dos grandes estrategias uno es estos inhibidores del receptor neonatal FC que ahora veréis de qué va y hay tres fármacos y tres ensayos eh, en marcha o finalizados eh, uno es con este fármaco que se llama rozano Lixizumab eh, que, que ya es un ensayo que ya ha acabado luego lo veréis Efgartigimod y Nipocalimab los tres están ensayándose en CIDP y eh, básicamente en qué consiste estos fármacos eh, para que os hagáis una idea el, en el metabolismo normal de una inmunoglobulina de un anticuerpo eh, que es esto de aquí es esta y de aquí pues este receptor que es el receptor FCRN esta banderita azul captura el anticuerpo y lo recicla es un mecanismo de que los anticuerpos duren más en la sangre si este esta banderita este receptor se bloquea lo bloqueamos con algo eh, los anticuerpos se destruyen, se, eh, las células capturan los anticuerpos y en vez de reciclarlos de nuevo, lo que hacen es destruirlos y así se bajan los anticuerpos en la sangre. Eh, por tanto, eh, los fármacos que, dirijan a que se dirijan a esta banderita azul, a este receptor FCRN, eh, lo que harán será bajar los niveles de anticuerpos y esto es lo que pasa. ¿no? Esto es por ejemplo el rozan rozanolixizumab, que a mayor dosis de tratamiento, mayor bajada de anticuerpos en la sangre. Eh, tan simple como eso es como si fuera una plasma feres, una limpieza de anticuerpos de la sangre pero con un fármaco, con una química no, no con, una, con una máquina que limpia de anticuerpos la sangre y como he dicho antes pues el, el, hay tres es ensayos clínicos en marcha, uno que ya se ha acabado el rozanolixizumab y que eh, está pendiente de presentar los resultados que se presentarán en el congreso de, de la periferia Society que es en mayo eh, no puedo decir resultados aún. Eh, el Efgar Mod y el Nipocalimab eh, son ensayos eh, uno en marcha, eh, es un ensayo fase 2, eh, grande, eh, y se espera que acabe en julio de 2022, pero todavía no, no ha acabado y yo creo que va a tardar más de julio de 2022 porque faltan pacientes. Y el Nipocalimab, que es parecido a los otros dos, eh, pero que todavía no ha comenzado. Eh, ya veremos, eh, yo creo que dependiendo un poco de qué pase con el rozanolixizumab que ya ha acabado, pues los otros seguirán o no seguirán o ya veremos qué pasa. Eh, pero, pero este es un poco, un poco el panorama en este sentido. Y el otro tratamiento que se está ensayando y en este caso es en Guillem-Barré es la que se llama la endopeptidasa y ahora veréis de, en qué funciona, cómo funciona esto. El nombre es este, Imlifidase, que es de, de Hansa Biofarma y, y eh, se, se mira en Guillem-Barré. Eh, ¿Y cómo funciona esto? Pues esto es un anticuerpo, como ya habéis visto varias veces, esta Y es un, un anticuerpo y la endopeptidasa es una proteína que tienen algunas bacterias eh, y que para defenderse del sistema inmune humano cortan los anticuerpos en dos. Y cortando los anticuerpos en dos, estos anticuerpos dejan de funcionar, dejan de ser efectivos, eh, dejan de causar eh, problemas. Entonces, esta estrategia que las bacterias tienen para defenderse ellas mismas eh, se está aprovechando desde un punto de vista terapéutico y de nuevo pues veis aquí que cuando tú, esto es en trasplante pero vale lo mismo para Guillem barré eh, cuando se administra este tratamiento, esta endopeptidasa, dos horas después de administrarlo los anticuerpos en la sangre son prácticamente cero ¿vale? y cuando van pasando los días pues vuelven a subir y se recuperan pues normales en, al día sesenta y pico. ¿Para qué sirve esto? Pues antes él va a dicho que en un Guillain-Barré en la fase aguda tienes anticuerpos contra los gangliósidos, por ejemplo, contra esos azúcares de, los, de las bacterias. Bueno, pues si tú una hora después de llegar a urgencias te pusieran este tratamiento, quizá podrías parar en seco la progresión del guillén barré Ya veremos si esto es verdad, pero la idea es que hay un ensayo fase 2, en este caso es un ensayo abierto, no es, no es aleatorizado porque no se pretende comercializar todavía, eh, habrá que hacer un fase 3 después y que acaba en principio a finales de este año y por tanto tampoco tenemos eh, datos al respecto, solo se está haciendo en Francia. Este. Y eh, el otro gran tema que se está ensayando es la inhibición del complemento, eh, en este caso se está ensayando en varias enfermedades, no solo en la CIDP, también en Guillain-Barré y en la neuropatía motora multifocal. Eh, ya he dicho antes que el complemento participa, es como el, el, el que hace el daño final al, a lo que un anticuerpo señaliza. ¿no? Aquí lo veis claro, pues esto es una molécula que el anticuerpo reconoce, se activa el complemento y, y, el, y el complemento es el que daña finalmente a la célula. Eh, la estrategia es obvia, es intentar inhibir esta, este complemento para que aunque el anticuerpo se una a algo, no se genere eh, daño final en, la, en el nervio. Eh, un poco por repasar, eh, o por diga, deciros qué es el complemento, porque también Alex me ha preguntado qué es el complemento, eh, pues el complemento es una de esas cosas que cuando estudiamos en medicina es la típica cosa que no quieres que te caiga en el examen, eh, porque es uh, una cosa complicada. Básicamente es una cascada de eventos moleculares en la cual un anticuerpo se une a, a, su, a su célula o a su, lo que se llama el antígeno, es decir, a, al, al, a lo que el anticuerpo reconoce y esto activa toda una serie de, de moléculas que se van activando entre ellas, es una especie de cascada para amplificar eh, los, los eventos y acaba en un poro, en una especie de canal que hace que la célula eh, se muera porque por ese canal entran cosas que la célula no puede eliminar y la célula se muere esto tiene sentido evidentemente cuando estás delante de una bacteria pues el anticuerpo señaliza a la bacteria y el complemento la mata eh, pero cuando estamos hablando de una enfermedad autoinmune pues esto es malo eh, como veis pues hay un montón de moléculas en el complemento y hay varias vías por las cuales el complemento se puede activar para llegar al, al paso final que es, la, que es la, el, la formación de este poro de este, lo que se llama el complejo de ataque eh, y, um, y según qué elemento inactivemos de esta cascada, pues tiene unas ventajas y unos inconvenientes. Um, si pasamos a los ensayos que hay en marcha, pues el primer, lo primero es en el guillén barré En el guillén barré tiene sentido porque el complemento se sabe que, que es un, un factor eh, eh, claramente involucrado en el guillén barré y hay tres ensayos en marcha o por empezar. Eh, el primero es, eh, son el Eculizumab y el Crobalimab. Eh, el Crobalimab no ha empezado todavía, el Eculizumab ya ha empezado a ensayarse. Eh, hay un fase 2 que ya ha acabado con Eculizumab y un fase 3 que está en marcha, ambos dos en Japón. Y el Crobalimab es en todo el mundo, pero está pendiente de comenzar. De hecho, todavía ni sale en las páginas web, eh, que a lo mejor esto es hasta confidencial, pero bueno, ahí, ahí lo he puesto. Eh, y uh, lo que inhiben es este paso de aquí, es el último paso para que el poro este que hemos dicho que ataca las membranas no se forme, ¿vale? Eh, ¿Qué eh, ventaja tiene esto? La ventaja tiene, que tiene es que todo el resto de pasos eh, queda, eh, eh, digamos, libre y por tanto, eh, bueno, pues otras, eh, eh, digamos, benefici beneficios que pueda tener el resto de la cascada, eh, pues no se ven alterados. Eh, como veremos después, tiene sus inconvenientes también. Uh, el primer ensayo que ya está publicado es, es, es un ensayo en Japón que se llama JetGBS, y que es un, fue un ensayo negativo. O sea, no salió porque era un ensayo pequeñito. Había 23 pacientes contra 11 y aunque sí que estaban mejor los pacientes tratados con eculizumab, en general en todo estaban mejor, el estudio no tenía potencia estadística para decir que verdaderamente los pacientes estaban mejor. Y si no hay potencia estadística, es como si el fármaco no sirviera. Eh, se considera un ensayo negativo. Pero como veis, pues a la semana 24, el 92% de los pacientes caminaba solo en Eculizumab y solo el 72% en el placebo. Parece que es beneficioso, pero hay que demostrarlo con un ensayo más grande y es en lo que están, haciendo un fase 3 eh, más grande. Eh, una cosa que se promocionó mucho aquel ensayo es que, en la semana 24, pues el 75% de los pacientes con eculizumab podía correr, eh, no ya caminar, sino correr eh, a los seis meses, no tres años después, sino a seis meses. Y en cambio en el placebo solo el 20%. Y esto sí que fue diferente entre los dos grupos, con lo cual es lo que ha llevado a que se siga estudiando el fármaco en un fase 3. Eh, un ensayo diferente, eh, en este caso con una molécula que se llama NX005, eh, es con un inhibidor en este caso de C1Q, este el, el otro estaba aquí abajo, este está aquí arriba y este ¿qué ventajas tiene? Pues tiene la ventaja de que solo inhibe el, la activación del complemento que está determinada por anticuerpos, en cambio si una bacteria activa el complemento esto no pasa nada, eh, no, no, no lo inhibe. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues que si tú tienes miedo de que un fármaco pueda dar infecciones o pueda... Mmm, eh, digamos, ser, aumentar la susceptibilidad de infecciones, si tú inhibes esta parte, en teoría eh, la parte de matar a las infecciones sigue respetada. Eso luego tiene muchos matices, pero esta es la teoría respecto a esta estrategia. Eh, en este caso solo hay publicado ensayo de fase 1, es decir, mirando seguridad, pero sí que se ven algunas diferencias en los neurofilamentos entre los tratados y el placebo. Los neurofilamentos es eso que él me explicó antes. Los niveles de neurofilamentos suben menos en los pacientes tratados con el fármaco que en los tratados con placebo. Y aunque es un ensayo muy pequeñito, pero también parece que los pacientes tratados con el fármaco están mejor que los tratados con placebo. Ya digo, eh, muy preliminar, en un fase 1, pero eh, también resultados prometedores en la misma línea. Y eh, pasando del Guillem-Barré a la CIDP, pues básicamente se está estudiando este otro inhibidor del complemento que se llama BVV020. Los, los fármacos no tienen nombre eh, molón hasta que no llegan a ser comercializados, eh, si no se llaman por números y letras. Y en este caso, en vez de inhibir al C1Q, inhibe al C1S. Un poco la estrategia es la misma que hemos dicho antes, intentar preservar el resto de vías de, del complemento. En este caso es un fármaco de Sanofi y es un ensayo que está ahora en marcha uh, y que hay algunos participando en este ensayo ya eh, y que ya veremos eh, a ver qué pasa. Todavía no tenemos ningún resultado. Y finalmente, la última enfermedad en la que se está mirando la inhibición del complemento o se va a mirar, mejor dicho, es la neuropatía multifo motora multifocal, este es otro fármaco que se llama ARGX117, en este caso en la neuropatía motora multifocal también se sabe que el complemento es, es muy importante, sería esta, esta parte de la cuadrícula y eh, lo que inhibe eh, este fármaco de nuevo es el complemento, en este caso el, el, el C2, hay un, infar un, un ensayo que también es eh, multicéntrico y que está a punto de comenzar y que no ha comenzado, pero que si alguien tiene una motora multifocal y no va bien pues eh, será una será el primer ensayo en neuropatía motora multifocal en muchísimos años y eso pues está bien. Y finalmente, ya para acabar, pues eh, las terapias antígeno específicas lo pongo porque hay pacientes que han participado o que al menos pensaban participar en este ensayo y este es para neuropatía antimag, el, el fármaco que se llama PPSGG. Y esto eh, básicamente, ¿qué quiere decir? Eh, un antígeno es lo que un anticuerpo reconoce, eh, en este caso, en una célula. Eh, un antígeno es lo que un anticuerpo reconoce. Si tú haces una, un fármaco que se parezca al antígeno, engañas al anticuerpo, que en vez de atacar a, a la célula, simplemente se unirá a ese, a ese fármaco y podrás eliminarlo. Esta es la teoría. Eh, siguiendo esa teoría, en la neuropatía antimac se sabe perfectamente cuál es el antígeno, cuál es el, el, el objetivo de los anticuerpos, que es unos azúcares que están en la proteína MAG, por eso se llama anti-MAG la neuropatía. Pues estos azúcares, eh, se hizo un polímero de estos azúcares que capturaba los anticuerpos y los eliminaba. Eh, esto fue muy bien en los ratones, eh, los anticuerpos bajaban claramente, los eh, Uh, se conseguía lo que se pretendía con el, con el fármaco. El problema es, como lo pongo también un poco de ejemplo, el problema es que cuando se fue, a está terminado a estos momentos este, este ensayo y se terminó tras incluir, incluir un único paciente y lo que pasó básicamente que ese paciente una, hizo una reacción de infusión. Mmm, que acabó bien, no pasó nada, uh, simplemente pues, se puso un poco rojo y tal, pero al ir mirando qué había pasado en ese paciente, se vio que tenía muchos números de pasar en todos los pacientes y por tanto se terminó con el ensayo y se terminó con la molécula y con esta estrategia. ¿no? Para que veáis pues, un, un ensayo fallido y para que veáis también que cuando un ensayo, eh, que, que, eh, con qué nivel de exigencia se pide que los fármacos funcionen no solo eh, ser eficaces en los ratones, sino que sean seguros primeramente en los humanos. ¿Y qué retos futuros? Pues básicamente que es, está empezando a haber más fármacos potencialmente útiles casi que pacientes, en la CIDP, en el Guillain-Barré, etcétera, pero eso es bueno. Lo único es que tenemos que uh, intentar ver formas novedosas de hacer estos ensayos clínicos porque no hay pacientes para todos los fármacos y sería una lástima... Eh, eh, no probar todas aquellas moléculas que pueden ser útiles en los pacientes eh, hay distintas formas que se están explorando, algunas son lo que se llaman ensayos plataforma en el cual en vez de comparar un, una molécula contra el placebo, pues comparas muchas moléculas contra el placebo y así pues optimizas cada ensayo clínico la otra forma es de lo que se llaman ensayos en cohortes que es tú tienes un grupo de pacientes que los sigues normalmente y sobre ese grupo de pacientes que sigues normalmente vas e incorporando en moléculas nuevas, eh, evidentemente con un consentimiento y todo eso para que, digamos, no pare nunca de haber eh, investigación al respecto ya veremos a ver por dónde van los tiros y la otra estrategia que se está pensando en la CIDP sobre todo es lo que se llaman ensayos de N igual a 1, es decir, de un único paciente en el cual haces varias intervenciones pues por ejemplo en este ensayo pues es un paciente en el que tú miras un, un placebo, luego una droga activa, luego placebo, luego droga activa y todo esto ciego y así lo que se consigue es reducir el número de pacientes necesario uh, para ver uh, si una molécula es o no efectiva. Y bueno, pues con todo eso, las conclusiones es que los ensayos clínicos son la herramienta que tenemos para demostrar la eficacia de nuevos fármacos el uso del placebo y el doble, del doble ciego por mucho que no nos gusten y eh, que nos gustaría saber que tomamos son fundamentales para estar seguros de que el efecto se debe a lo que nosotros estamos haciendo y que hay varios ensayos en marcha eh, y se prevén más pero necesitamos pues un cierto eh, compromiso eh, tanto de investigadores como de pacientes y fórmulas nuevas para intentar llegar al mayor número posible de fármacos aprobados finalmente y por tanto de fármacos útiles para los pacientes. Y bueno, pues con eso gracias. Si, si hay alguna pregunta y no vamos muy tarde, pues, pues aquí estoy para responderlas.